Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse de nuevo con nosotros. Y hoy un tema eh, muy especial, hoy un tema simple, elemental, pero no por eso... Poco importante. Comprender esto de la pasión por la vida o la pasión por el mundo. Es lo mismo, es similar, es positivo, es algo que yo quiero vivir, que yo quiero alcanzar. Pasión por la vida o pasión por el mundo nos estamos refiriendo ni más ni menos que al dolor y al sufrimiento que tenemos que nosotros vivir por el mundo o por la vida". Sí, así es. ¿Creíamos que pasión significaba otra cosa? No. Pasión del latín pasio significa sufrimiento y dolor, y ese sufrimiento está indicando, como en muchas charlas nosotros lo hemos eh, repetido, que persistimos en el error, que continuamos en el error, porque el dolor el dolor es algo que es importante para nosotros, para darnos cuenta que nos tenemos que mover, que tenemos que salir de ahí. Pero el sufrimiento es persistir en el dolor, es no quitarnos, en no movernos de esa condición. Cuando uno siente pasión se sale del centro, pierde el control, se desborda en emociones y luego viene un vacío y luego viene una frustración y luego viendo un profundo desequilibrio. Cuando yo estoy viviendo pasión por el mundo, estoy generando una reacción en cadena que va anclando y que va atando mi alma a este mundo de tercera dimensión. Sí, pasión por el mundo significa poner a los sentidos como lo máximo y llenarme de placer, cubriendo todos los sentidos como si fuera la divinidad misma. Claro que ese dolor y ese sufrimiento es un callejón sin salida, o es un círculo vicioso en el cual me sumerjo y entonces mi alma se debilita y entonces mi alma se pierde y, caes, y cae en un caos permanente. Si hablo de pasión por la vida... Es verdad que voy a sufrir, es verdad que voy a sentir eh, dolor, que voy a continuar con un sufrimiento, pero en dirección hacia salir de este mundo de tercera dimensión. Es por eso que la rosa como emblema de la iluminación, como emblema de la realización, como emblema de la piedra filosofal, está cubierta de espinas. Porque todo aquel que quiere desapegarse de este mundo de tercera dimensión y que busca la verdadera vida, pasión por la vida, no se salva de momentos de sufrimiento y de dolor. El alma tiene que ser renovada, cambiada, transformada. Y quitar esos quistes que a veces se encuentran en nosotros desde hace... Varias vidas atrás resulta bastante doloroso, estamos muy apegados a esos vicios, a esas programaciones negativas. Entonces pasión por la vida significa entregar todo para llegar a ese estado de conciencia superior. Esa es la verdadera pasión de Cristo. Y sí, hay un juzgamiento del resto de la sociedad y del mundo sumamente negativo. Y hay un dolor porque aquellos que amamos no nos comprenden, no nos entienden. No nos identificamos con el mundo, pero todavía no hemos alcanzado esa trascendencia. Entonces es cargar una cruz bastante dolorosa para aquellos que son adeptos, para aquellos que son iniciados en el camino espiritual, para aquellos que anhelan lo superior. Pero no hay que desalentarse, hay que continuar con esa pasión porque es la vida. Es la luz, es el amor nuestra meta y nada me debe de detener. Es verdad que estoy sufriendo porque estoy sumergido en el dolor desde hace siglos y todavía continúo con muchos errores, pero poco a poco me iré zafando, me iré cambiando, me iré transformando y ya no iré en la búsqueda de los placeres, de los sentidos, sino en la búsqueda del amor, ese amor superior. Ese amor que enaltece, que eleva, que une y que nos conecta a todos y a todo. Bueno, entonces, pasión por la vida, amigos. Pasión. No hay que detenerse. Es muy grande lo que nos espera a todos nosotros. Y si somos un grupo y si somos varios, entonces ese dolor y ese sufrimiento se atenúa Por eso es que los grupos... Eh, siempre buscan avanzar en comunidades. Así se hacía en la antigüedad, así se hace de repente en ciertas zonas privilegiadas, en donde un grupo humano se encuentra para apoyarse mutuamente y alcanzar esa, esa conexión con el todo. Si no es así, lo estamos haciendo solos, puede ser más difícil, pero no nos desalentemos, porque ese camino es posible y porque ese camino es nos corresponde a todos. Muchísimas gracias.